Desde Santiago de Chile le damos una cálida bienvenida a quienes nos acompañan en nuestro tercer capítulo Populismo, Democracia y Corrupción para abordar en el contexto de las elecciones en la región de América Latina el vínculo del populismo y la corrupción. De esta forma se observa en específico el populismo del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Esperamos que puedan enriquecerse y que este capítulo les permita comprender estas temáticas desde sus definiciones, pero también desde lo práctico y en casos concretos que se desarrollan o han desarrollado en Chile y América Latina. A continuación, le dejamos este espacio a Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente y miembro del Directorio de Transparencia Internacional. Que lo disfruten. En la mayoría de los países de Sancus, en la región de América Latina, se han estado celebrando o celebrarán elecciones en un futuro próximo. En este contexto, los populistas han jugado un papel decisivo en los comicios de los últimos años, especialmente cuando se trata de decisiones difíciles y que marcarán la decisión de un país a lo largo plazo, ya que las declaraciones populistas pueden sonar tentadoramente simples y atractivas para la población. Este tipo de declaraciones se pueden encontrar en las elecciones presidenciales a lo largo del continente, en diversos candidatos. Es necesario señalar que la corrupción y el populismo están relacionados entre sí. Los líderes populistas contribuyen a la difusión de la corrupción en muchos países, según Transparencia Internacional. Y aunque este tipo de políticos suelen prometer que cambiarán el statu quo, normalmente instalan otros sistemas con mayores niveles de corrupción. A su vez, la corrupción rampante favorece el ascenso de muchos populistas. Ellos se toman el discurso. La gente está muchas veces cansada de las promesas de los políticos tradicionales, de hacer algo contra la mala gestión. En cambio, recurren a políticos populistas que prometen cambiar el sistema, barrer con la corrupción, terminar con el pasado, sin política. Sin embargo, esto suele empeorar la situación ya que el populismo es la medicina equivocada. Así que hoy me gustaría preguntarme, ¿hasta qué punto los signos del populismo están relacionados con la corrupción y las democracias en América Latina? ¿Y cómo se vislumbra el futuro? En Transparencia Internacional medimos anualmente la percepción de la corrupción desde 1995. El Índice de Percepción de Corrupción, o IPC, se basa en la evolución de expertos sobre la frecuencia de corrupción en el sector público y privado de diversos países. Esto demuestra, entre otras cosas, que en los países donde hay más confianza en las instituciones del Estado y en la democracia, la percepción de la corrupción también disminuye. Por otra parte, las percepciones parecen aumentar en los países donde hay menos confianza en las instituciones y en el Estado, y en la democracia como tal. ¿En qué medida esto tiene que ver con el populismo? Para poder profundizar este punto, es importante establecer primero qué se puede entender por populismo antes de analizar con mayor detalle su vínculo con la corrupción y su impacto en nuestra América Latina. Por populismo se debe entender una lógica de política particular, en su núcleo está la idea de que el poder pertenece al pueblo y que la política debe ser la expresión de la voluntad popular. El populismo idealiza al pueblo y crea enemistad hacia la elite y hacia las estructuras. Aquí el líder funciona como una especie de voz del pueblo. El populismo cuenta la historia del pueblo traicionado por la elite. A través del líder, el pueblo se da cuenta de que ésta está siendo oprimido por la elite corrupta y recorre el camino de su liberación, al final del cual promete populismo. El poder será devuelto al pueblo. Pero el populismo no es una categoría absoluta. Los políticos pueden ser más o menos populismo y también pueden convertirse en populistas. Eso explica por qué a veces vivimos un momento populista o explosiones populistas como el actual. En esta situación, esta lógica pasa a primer plano. Se observa que están apareciendo más partidos con este tipo de discurso y que los políticos establecidos se vuelven y se caen hasta esta tentación populista. Esto ocurre cuando la democracia está en crisis. La confianza en los ciudadanos en las instituciones políticas se debilita. Por lo tanto, el populismo aparece como un primer síntoma de la debilidad institucional. Al respecto, Gino Germani agrega que el populismo es una específica modalidad de expresión política de las masas populares en situaciones tales que éstas no han podido desarrollar una ideología y una organización autónoma de clase. sobre cómo se vincula el populismo con la corrupción es necesario señalar que respecto al populismo este surge precisamente en momentos de crisis institucionales como señalamos ruptura o transición en lo que las instituciones políticas establecidas pierden la capacidad de contener o canalizar la movilización política popular en estos espacios de fragilidad institucional donde la corrupción puede encontrar una tierra fértil para establecerse y expandirse se conjuga con el populismo ...siendo fenómenos que muchas veces aparecen de la mano. ¿Qué papel juega esto con el Estado de Derecho? El Estado de Derecho se compone de grandes principios... ...como la legalidad en la actuación del Estado... ...la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley... ...la separación de poderes y el acceso a la justicia. Tanto la corrupción como el populismo atacan directamente al Estado de Derecho... ...van a atacar sus bases a comerla La corrupción afecta principalmente al concepto formal del Estado de Derecho... Ya que ataca al principio de legalidad al hacer que los políticos, los funcionarios del Estado u otros actores actúen en ma al margen y en contra de este marco de legalidad. Al mismo tiempo, también la corrupción afecta a la seguridad jurídica e igualdad ante la ley. Los ciudadanos nos sentimos indefensos ante los corruptos. Estos pilares de Estado de Derecho también se rompen con el populismo ya que, por ejemplo, la administración pública debiera guiarse por criterios objetivos y legales y no por declaraciones populistas o la idea más popular en un determinado momento, que en gran parte persiguen intereses privados y legales o metas puramente irracionales, intencionales, que finalmente lo que buscan es un fin o electoral o el enriquecimiento personal de ese líder populista. ¿Y qué pasa en nuestra América Latina? ¿Cómo nos podemos situar en este contexto? En este contexto se observa cómo nuestra reg región mundialmente ha sido conocida por expresiones populistas, ya sea el peronismo en Argentina, el chavismo en el caso venezolano, casos extremos como el de Abdalá-Bucarame en Ecuador y manifestaciones más recientes como la de Jair Bolsonaro en Brasil. Haciéndolo mencionado como ejemplo, es interesante abordar aquí el fenómeno populista de Bolsonaro. Borsolano ha sido un anodino diputado durante la mayor parte de su vida, conocido únicamente por su lealtad a los militares, y por ocasionales, polémicas, declaraciones muy abiertas, racistas, misógenas o incluso revisionistas de la historia, glorificando las dictaduras latinoamericanas. Nunca tuvo contribuciones significativas o influencia política o cualidades de liderazgo. Era un político de bajo rango, oscuro, que con su red de amigos finalmente lograba mantenerse como diputado. Sin embargo, en años anteriores al 2015, y conjunto con la crisis institucional brasilera, Bolsonaro empieza a emerger como un líder a nivel nacional y a nivel regional. Hubo varios factores, como las infracciones financieras de la anterior presidenta, las rupturas de la coalición gobernante, el bloqueo parlamentario que provocaron el cambio y el impeachment de Dilma Rousseff, además el posterior retroceso en los programas de bienestar social, y la percepción imperante del fracaso administrativo, los partidos tradicionales y la corrupción campante. Esto provocó además apatía entre los firmes partidarios del gobierno, y por ello el deseo, por muchos sectores de la población, de una lucha frontal con la corrupción, que llevaron a que un líder populista en el discurso las encarnara. ¿Pero ha cumplido Bolsonaro con esta agenda anticorrupción? Claro que no. Sin embargo, a pesar de que este discurso de Bolsonaro era muy férreo ante corrupción, desde el primer día contradijo su promesa al nombrar ministros y asesores tras las elecciones que estaban vinculados a casos de corrupción. En el año 2020, Bolsonaro fue nombrado la persona del año como aquella que más ha hecho por promover la delincuencia organizada y la corrupción en todo el mundo por parte de OCCRP. En la ceremonia de entrega de premios quedó claro que todos los finalistas eran populistas y que hacían mucho daño a la imagen de su país, a la región y al mundo entero. Se determinó también que a pesar de estos daños, mucha gente lo sigue apoyando. Es el núcleo del populismo. El discurso sigue permeando en ciudadanos que buscan una esperanza a través de calidad de líderes. Los casos de corrupción que rodean a Bolsonaro también han sido visibles este año. En este caso me gustaría ejemplificar con dos muy recientes. El primero de marzo del año 2021 de nuestro año, donde se anunció que uno de los hijos del presidente estaba siendo investigado por corrupción. El hijo y senador presuntamente habría comprado previamente una lujosa casa en Brasilia. Flavio Bolsonaro ya estaba siendo investigado desde 2018 por una serie de apropiaciones indebidas de los sueldos empleados. Además, en julio del 2021, Bolsonaro fue acusado de conocer la corrupción en la adquisición de vacunas. Se trata de la compra de millones de vacunas indias de la marca Covaxin. Se dice que un funcionario intentó sacar un dólar de cada dosis una comisión parlamentaria de investigación intentó esclarecer lo establecido, le entregó los antecedentes a la, a la justicia, y hoy día se está hablando incluso del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, que digamos, no es un país que esté exento de grandes escándalos de corrupción. Y se dice, y aquí es la acción de Bolsonaro, que Bolsonaro sabía hace meses sin hacer nada, que es por eso que las investigaciones hoy día están en curso. Para concluir, podemos decir que en los estados en los que está el poder de políticos populistas autocráticos, la democracia se ve a menudo amenazada por las restricciones de la libertad de prensa, los ataques a la sociedad civil y a la independencia del poder judicial. Si ustedes se fijan, líderes populistas como Chávez empezaron como líderes democráticos, luego generan gobiernos militares cívicos que terminan eternizándose en el poder. Lo mismo nos pasa con el caso de Ortega, por ejemplo, en Nicaragua, y los intentos también pseudo golpistas que ha tenido Bolsonaro con algunos sectores de las Fuerzas Armadas Brasileras. Es por ello que resulta indispensable propender al fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como un mayor protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a combatir la corrupción. Y por qué no decirlo, también al fortalecimiento del sistema de partidos políticos e ideológicos. Cuando existe una ideología a largo plazo, y no solamente un discurso populista, es mucho más fácil hacerle seguimiento a las promesas, hacer un cumplimiento y que además se generen líderes que más bien persiguen una idea y no solamente un discurso populista, electoral o que el enriquecimiento personal. Esto incluye, por cierto, un mayor involucramiento de la ciudadanía empoderada, más informada, que no se deje seducir tan fácilmente por estos líderes mesiánicos, que prometen solucionar todos los problemas estructurales de nuestros países, pero que finalmente terminan destruyendo de peor forma nuestras democracias. Si te gustó el capítulo Populismo, Democracia y Corrupción, apóyanos y compártelo en tus redes sociales. Desde ya los dejamos invitados e invitadas a nuestro último capítulo de la Iniciativa Chilena, donde daremos a conocer en profundidad el proyecto Sancus América Latina y lo que hemos realizado este 2021. Esperamos que les haya gustado y que continúen escuchándonos este próximo año, el que estará a cargo de la Iniciativa Hondureña en su primer trimestre. Este podcast se realizó gracias al trabajo del equipo de SANCUS Regional conformado por Tania Tabilo, Evenia Bonique y que les habla Valeria Machmar bajo la supervisión de nuestro director ejecutivo. Hasta pronto.